Eh, porque creo que, bueno, como es la presentación y como voy a leer varios, eh, creo que le da un sentido. Alguien me llama a veces desde una casa que hunde sus raíces de arena en la distancia que llamamos nunca y otras veces despierto en mi memoria con el olor de los países donde nunca estuve porque mi exilio está conmigo cuando me alejo crezco como las catedrales. Olga Orozco Habrá que detener el impulso, justo ahí, donde el borde de la montaña es un fingido abismo. No creer a nadie en el sosiego de un niño que juega la pelota en la plaza de un pueblo donde todos se conocen, ni en los colores que apaciguan el peso en la espalda de la mujer que huye con el niño en brazos. Habrá que detenerse en el filo de la roca y escuchar el secreto que la brisa cifra comprobar que el vértigo es un disfraz cobarde y que, salvo el camino, todo lo real es inacible. Con la lluvia no penetran otras aguas. Yo amaría a esa mujer que deambula por un desierto de noches heladas mientras le llegan los rumores de algún puerto, pero no rompen ellos su silencio ni suavizan los surcos que el dolor trazó en su cara. La amaría porque no se doblega, porque con la lluvia no penetran otras aguas, porque su cuerpo se abre ahí donde la primavera no le alcanza. Postal de Buenos Aires Esta ciudad está viva y es como la gorda mujer que canta mientras todo tiembla, como esa mujer a la que no le importa que el mundo vaya a pique porque se levantó hermosa o se maquilló demasiado o usó zapatos altos, unos zapatos rojos altísimos que le alargaban las piernas. Y es también como esa mujer que soñó algo obsceno, muy sucio y sonríe toda la jornada frente a la pantalla en su oficina. Sí, esta ciudad está viva y es una mujer o tal vez es un film italiano largo, muy largo, que en el minuto 95 se harta de sí mismo y entonces canta, vibra y decide ser un homenaje algo menos real y más histriónico. Yo, que sé de ciudades que también son mujeres, lo noté de inmediato, en sus adoquines flojos, en sus balcones desvencijados, en su lluvia, más pasional que cualquier llanto, que viene fuerte y se detiene, como una mujer que cede y luego se arrepiente, para al final ceder de nuevo. Fotografías 1. Tras la espera, la ola rompe. Está segura. Nadie escucha el quiebre. Sola se extingue la espuma. 2. La ola regresa, ha dejado en la roca sus esquirlas, reposa, se confunde, vuelve a ser mar, olvida el golpe 3. Y la roca, ¿entiende acaso la fractura? Compacta, ella lamenta no poder derramarse frente la Plaza Victoria afuera es verano se ve el verde de la araucaria que sola espera los vientos que fecundan no tiene lugar en que mirarse las palmas llevan su edad en cada anillo bitácora que le es negada mientras su piel se aja en desorden hay algo de irrealidad en ese caos algo que recuerda mitos y ceremonias viejas la plaza está en calma Asusta el destino de la araucaria, pero la imito, hundo como ella mis pies en el asfalto. Adentro, el espejo no resiste la unidad, se niega a existir si no es fragmento. Ante mi imagen, desarticulada, descompuesta, deforme, ella regresa. Su grito postergado es la inflexión. El lenguaje colándose por los entrevelos de mi largo insomnio. Ella vuelve. Sus ojos son ríos indefinidos que no adivinan el gesto de su origen, en ella, en mí. Pero son fragmentos, los míos, los suyos. No hay mirada que nos abarque. Solo en un espejo mutilado se reflejan intactas nuestras marcas. Postal de Citibel Ignoran la furia del viento Los árboles se abrazan Y el sol se desangra brillante por los agujeros El tren no pasa El paso del tren es una sucesión de imágenes El niño en la bicicleta no se mueve Pero su imagen tras su imagen, así mil veces Alcanza el umbral donde el perro aguarda El perro o la imagen del perro el umbral o la imagen del umbral. Cuando indagaste, contesté, no es la felicidad, es su retrato, la suerte está en lo quieto. Con los mismos zapatos. Añorar a la sombra que a esta hora Languidez en la esquina de la plaza, lo perseguirá sobre otro suelo el aire que exhala la ciudad que deja. Nada puede hacer, cerró el portón, partió para aliviarse y el polvo que se levanta será el café que vierta en sus heridas. Volverá, claro, a esa casa donde ahora otros viven, se sentará en la acera como un forastero, mirará el jardín donde enterró a su perro el mismo en el que hoy juegan los niños. Confiará en que alguien pase, lo reconozca, le ofrezca un catre o una sopa. Poco necesita quien regresa tarde y sin conquistas. Cuando escuches el trueno me recordarás y tal vez pienses que amaba la tormenta. Ana Al compás de las primeras gotas los otros aceleran el paso se abren los paraguas se cierra el paisaje afuera quedamos nosotros nuestras siluetas talladas en la inexactitud de la humedad primero se encharcan los zapatos después en los lentes empañados se pierden los contornos nos sentamos sobre el pasto y vamos quedando solos, escurre el agua pero no cedemos, avanza el frío pero soportamos, los dos sabemos, no aprende nada la lluvia en su caída, aun así no es inútil la tormenta, cuando termine, mientras los otros están secos y seguros, el cielo azul, limpísimo, será solo para nosotros. Lugar de salida, estación central. El viaje comienza con una sacudida. El reloj de la estación central se estremece, primera señal del fin de la solidez. Si los sólidos se disipa, si los sólidos se funde, vamos directo a una cifrada oscuridad. Al otro lado del vidrio todo se desdibuja, se derrite gotean los rieles, gotean las rocas, al otro lado el mundo se derrama. Me dices que lo sólido no se desborda, que las cosas saben guardar la compostura. Es el vidrio, dices, el vidrio y su superficie irregular. Es el sol pegando en esa superficie, pero la herida no está ahí, la herida es el afuera. Tendrías que estar en el tren, tendrías que ver los tallos sobrepasando sus límites, la madera crujir, romperse dolorosa en su pobre alma de madera, sentir el sol del mediodía, condición sine qua non para saber que solo él desborda las montañas, derrama la tierra negra que se funde con la nieve, con el tren, conmigo. de pista. No es una virtud permanecer, hastiar, hastiarse. Es por eso que iniciado el viaje no termina. A los otros les llegan pistas, breves notas, no las manos, no el vientre, menos el cuerpo entero y sus espasmos. El viaje consiste en descubrir que se es triste, se es solo y siempre se está lejos. El viaje consiste en descubrir cuánta inutilidad esconde el movimiento. Buena fortuna Para que surja la vida Se necesita tierra negra y húmeda, Tan húmeda que al pasar se hundan nuestros pies. Esa es la tierra propicia pero el azar nos trajo hacia el asfalto. Para que la vida se mantenga, es preciso aire perfumado, hacen falta árboles altos y frondosos, un clima tropical, el mundo al otro lado de la ventana florecido. Pero en este lugar, cada bocanada se está un golpe. Para que la vida sea grata, sobra justo lo que a nosotros nos compone. Una permanente convalecencia de esta enfermedad que consiste en abrir los ojos y no poder cerrarlos de regreso. Desacomodo Lo que talla, me parece, se asemeja a las cosas que se abandonan, pero siguen ocupando su lugar y al mudarnos se van con nosotros, a pesar de no haber sido escogidas ni empacadas, y tallan, y tallan, hasta que descubrimos que se trata de una costilla, el homoplato, el cafetal de la infancia o la mañana que fervorosos intentamos aparear los gansos de la abuela. A veces, el desajuste se debe a algo menos traducible, por ejemplo, al recuerdo de esa palabra que tanto nos gustaba, solo a su recuerdo y a la certeza de haberla olvidado irremediablemente. Termino con este cortito. Frente a la flor casi marchita, la niña suplicó a su madre, no la cortes, déjala morir entre la tierra, pues lo que yo he cuidado no son sus pétalos, sino sus raíces negras. Gracias.